se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosas de no sé quién. Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles. No voy a hablar de mejores y peores, aunque yo tenga mis ideas sobre ciertas culturas. ¿eh? De todo hay. ¿Cree usted que una mujer es un ser de luz? Estudiar la perspectiva de género de la crisis. Ya está bien de, de chorradas. Acabar con el hambre del mundo, por la paz del mundo. Pues muy bonito todo, muy bonito. Estamos por la disminución drástica del presupuesto de la división autonómica.